Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. El caso de Selene Delgado. En la televisión mexicana existe el canal 5, del cual en anteriores videos ya se habló. Debido a que causó polémica por una serie de publicaciones bizarras en sus redes sociales a altas horas de la madrugada. Pero esta vez hablaremos de un caso muy extraño que también lo involucra. Canal 5 en su programación contaba con un segmento de servicio a la comunidad, donde se pide ayuda para localizar a personas desaparecidas. En esta sección aparecen las fotografías y rasgos físicos de las personas mencionadas. En esta sección apareció una chica llamada Selene Delgado, donde mencionaban que la última vez que fue vista fue el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera de 20 años de edad. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. El spot fue transmitido durante casi una década o unas dos veces al día. En este anuncio se mostraba la fotografía de Selene en una resolución muy baja y sus rasgos no eran del todo claros, por lo que se comenzó a especular que Selene Delgado no era una chica como tal, sino un tipo de mujer que contaba con los rasgos más característicos de las mujeres mexicanas desaparecidas ya que en esos años hubo un aumento en las desapariciones y feminicidios en México. También se menciona que la foto podría ser más antigua de lo que se cree, quizá de los años 70s u 80s, y que este anuncio era utilizado como un experimento social o una forma de protesta. Usuarios que llegaron a ver este anuncio en televisión cuentan que una vez cambiaron esa fotografía por un retrato hablado, el cual causaba mucha incomodidad, ya que es verdaderamente terrorífico por sus facciones exageradas. Y tomando en cuenta que la mayor audiencia de este canal son niños, les causaba miedo desde el momento en que se escuchaba la voz del presentador. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro. Este caso se dejó en el olvido. Y en el año 2010 se reactivó en la víspera de la candidatura del hoy expresidente Peña Nieto. Ya que se cuenta que una madre se le acercó para exigir que le brindaran información sobre el paradero de su hija, quien había desaparecido dos días antes en el Estado de México. Esta mujer contaba con un retrato hablado de su hija, quien era muy similar a Selene Delgado. Y lo más perturbador es que esta chica se llamaba Selena Delgado. No se supo más de aquel caso, pero una gran parte de la población se quedó intrigada al revivir aquel nombre y aquel rostro que llevaba décadas desaparecido. Hasta ahora, que hace unos días apareció una publicación donde alguien mencionaba que había encontrado el perfil en Facebook de una mujer de alrededor de 50 años llamada Selena Delgado López. Y lo misterioso es que según se decía, la tenía agregada sin haberla aceptado o mandado solicitud de amistad y no podía eliminarla de sus amigos. Se corrió la voz y muchos comenzaron a buscarla para ver si también ellos la tenían agregada, a lo que los usuarios comenzaron a compartir el perfil casi llegando a las 50.000 veces. En este perfil se observa una mujer con cabello corto, blusa naranja y según su información vive en León, Guanajuato. Esta persona es muy similar a la fotografía de Selene que circulaba en aquellos años. Curiosamente, existían dos perfiles con el mismo nombre y fotografía, y con las horas, uno desapareció. Este era el perfil real, al que todas las personas comenzaron a publicar, y se puede ver por el link de búsqueda a comparación del otro perfil que al entrar dice Luis Atilano, por lo que es evidente que cambiaron el nombre al momento de que esto se comenzó a viralizar. Respecto al misterio de que todos tenían agregados este perfil, es mentira, ya que lo que indica que eres amigo de una persona en Facebook es el siguiente icono, y a ninguno le aparece, por lo tanto, no puede eliminarse el perfil de tus contactos de amistad. Lo que pasa es que este perfil de Selene estaba configurado para que solo ciertas personas con amigos en común de ella podrían agregarla. Actualmente el Facebook de Selene sigue cerrado y no ha dado ninguna declaración, aunque se creó una página en Facebook el 27 de abril de este año. Donde supuestamente es Selene comentando que la historia que salía en televisión es real, pero ella no es, ni tampoco su historia. ¿Realmente apareció Selene Delgado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que estamos frente a la mujer que se estuvo buscando por años y que causó misterio en la comunidad mexicana? ¿O solo es una coincidencia en el nombre? Para mí es muy claro que todo este tema es solo una crepipasta que han hecho los usuarios de internet usando un caso real. Y lamentablemente, quizá a esa chica Selene Delgado jamás se le encontró. No es la primera vez que veo una creepypasta hecha a partir de un caso real y se me hace de muy mal gusto, ya que detrás de esto hay personas que están sufriendo por la pérdida de su familiar. Suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones de mi siguiente video donde hablaremos de otro de los misterios de internet y sabremos si es falso o verdadero.